Ya lo vieron amigos, ha llegado el equipo más grande, de superiores de DC Comics a las pantallas de México y de todo el mundo. Ahora, right. La tan esperada del 2017, Liga de la Justicia, sí, Liga de la Justicia Secas, ha llegado a todos los cines del país con un cast impresionante, con unas cosas increíbles y con unas cosas Terribles, terroríficas Así que vamos a entrarle con la reseña Para que ustedes la vean Trataremos de no dar spoilers Y les tenemos imágenes de lo que es la Liga de la Justicia The Ring Raros de esa película es que tiene unos altibajos así, terribles, terribles. Tiene unos altos acá y unos bajos por acá, espantosos. Pero en general, la película es buena, la película es divertida y entretenida y logra su cometido: querer ver más cosas de DS Comics, de la Liga de la Justicia y de cada uno de los personajes. Pero creo que tiene cosas que sí les va a tocar a ver y van a decir. ¿Really? ¿Neta? ¿O qué onda con eso, no? Entonces, pues vamos a empezar a darle, vamos a tratar de tener las imágenes Y vamos a darle la reseña para que ustedes opinen, digan, comenten Y la vayan a ver con todos sus amigos este fin de semana Que es un puente larguísimo y enorme Pasaremos por lo malo que tal vez no sea mucho, pero aún así es importante Creo que abusan del CGI, el CGI es terrible, es malísimo el CGI es toda esta tecnología que está dentro de la película Los efectos especiales y visuales Son terribles, son terroríficos se ve rápidamente que es computador, es increíble que una de las películas con mayor presupuesto de ese de cómics o de Warner, pues sufra de estas cosas. Por lo tanto, el villano también es espantoso, la verdad, qué cosa más fea, no me ha tocado ver un villano ni en Marvel ni en ese cómics decente. Tal vez por ahí, Ella que actuó muy bien y eh, Michael Keaton que es el buitre, podría ser de lo más rescatable de ahí en fuera, pues no, otra vez nos dejan a, a desear mucho con... Con este villano, pero pues, puede ser pasable. Otra cosa mala que tiene la película, algo que no me gustó, son los efectos o las, los movimientos de, de Flash. Ustedes les tocará ver y ustedes dirán, es graciosísimo verlo. Pero creo que también ahí saltará una de las cosas buenas que les platicaré. Otro punto terrible, terrible, malísimo. No tiene trama. Esto es un marco así en andamar, perdido, a ver en dónde cae en dónde flota. Es vamos a aventar a los superhéroes y... Ahí ellos van a hacer de la película un éxito No tiene trama, no tiene historia Neta El problema de estas cosas es que le pasó lo mismo que a Batman v Superman Le quitaron tiempo ¿Por qué no dejan la película con el tiempo que tiene que ser? Dos horas, dos horas y media, tres Bueno, volvió a pasar Seguramente habrá una versión extendida En donde tendremos que pagar digo, o descargar la eh, versión digital Con tarjeta o algo O alguna cosa para poder ver la película con el tiempo completo entonces creo que es una, es una lástima porque pues le voy a volver a pasar lo mismo que que bueno, aviso, por ahí tal vez eso sea reflejo de los malos, este, críticas del cine eh, culto o el cine más profesional. Como Rotten Tomatoes, Kines Scores, Cinema Boyo, en fin, en fin. Pero en general la película creo que después de eso no tiene tantos sobresaltos, no tiene tantas partes malas la película. Otro detalle antes que se me pase es qué malas formas de llevar al enemigo contra ellos. Creo que posiblemente es parte del arco argumental, pero de repente, o sea, nomás llega el villano así, pum, psiu, ya. No, no explican de dónde llegó, la trama del por qué llegó, también, es como, tenemos un villano, pum, ahí está, mátenlo, traten de agarrarlo, que, la, que no estoy a la tierra. Bueno. Es una cosa extraña. Eso y el sentimiento de culpa de los superhéroes. Nunca había visto tanta culpa en los superhéroes. Es muy extraño. Es cosa rara este eh, problema de... Híjole, es que hice las cosas mal. Es que no merezco sus poderes. Es que... Eh, rayos, mi familia... Eh. Los pone muy dramáticos, creo que nunca había visto tan dramáticos a los superiores de ese cómic De afuera, vamos a empezar con lo bueno Las partes importantes de esta película son muchas Como les dije, están aquí y después están acá y luego otra vez Pero en general la película es buena Si quieren ver una calificación con números 8 de 10 Es pues un 8, es una buena película, es entretenida Te van a dar ganas de ver la que sigue Es más, quieres volverla a ver, seguramente la van a ver mínimo dos veces Porque la neta vale la pena la película Batman es el mejor Batman del universo No ha existido un actor como Ben Affleck Nando a Batman, creo que es increíble Es importante verlo Lo segundo es Ramisler Es Flash, así, ¿Ah, es Flash es, es, es Barry Allen con la personalidad de Hollywood, es Flash Es el reflejo perfecto de lo que tiene que ser un Flash Es muy aplaudible, es importantísimo Ramel. Ojalá ya saquen la película en solitario de Flash porque es una cosa Bellísima, el mejor Superman que he visto en mucho tiempo, en sus tres o cuatro versiones, que Superman, Henry Campbell es Superman, ese hombre vive engañándonos, siendo que es que es Clark Kent, es un Superman increíble, la forma en la que presentan al personaje es grandiosa, la verdad, un Superman serio, muy recurrente, tierra de los supermanes, cuando revive Superman de, de aquel cómic épico de Superman Doomsday, Excelente, es grandioso Superman allá afuera ya hizo Momoa eh, Gal Gadot y, y el chico que hace a Cyborg Creo que pasan bien Son buenos personajes, no desentonan Gal Gadot donde sea va a brillar porque es bellísima Pero Mera Mera tiene solamente 5 minutos de aparición 10 minutos por ahí Creo que dije spoilers, lo siento Y es perfecta, es simplemente perfecta Es la imagen perfecta de la que va a ser reina de del trono de Atlantis Y esposa de Aquaman Eso lo sale en los cómics es increíble, es impresionante, es muy muy padre Lo mejor de la película Tiene las dos mejores escenas post De toda la historia del universo De los cómics existenciales No hay escenas post Como las de la Liga de la Justicia, no hay ninguna, ni una En 15, 20 películas de Marvel En todas las películas de cómics, nada Esta es, es la señora madre De las escenas post créditos Ustedes enseñen, busquen en el diccionario Cómo hacer una buena escena post créditos Las de la Liga de la Justicia es fanservice, la película es fanservice por completo, son dos horas de puro fanservice, o sea, si te gustan los cómics, si te gusta la Liga de la Justicia, si te gusta Batman, es fanservice, te van a dar todo lo que siempre quisiste ver y vas a salir contento y emocionado, con la decepción de que la película, pues, el guión y eso, pues, no es muy bueno, pero vas a salir contento, que lo importante es querer Ver más de la agrociencia, querer ver a tus superhéroes favoritos Ahí van a estar, es fantástica ese aspecto Es puro fanservice, es la mejor película De superhéroes en cuanto a la adaptación De los personajes, es fantástica Cientos de referencias, cientos de cosas No, no, una cosa chula en ese aspecto En fin, esta fue la reseña Realmente creo que a mí sí me gustó, salí un poquito como Ralph, no estoy ni molesto ni feliz, estoy como un poquito a medias, pero las escenas post valieron toda la pena. Pueden pagar por solamente entrar a ver las escenas post y van a salir contentos. La, la última escena, la del final, es mítica, es simplemente mítica y te deja con unas ansias, con unas ganas sedientas, grandiosas de querer ver más películas ya ahorita mismo de DC Comics y de todos los personajes. Mi nombre es Paquito Manero, ahí están las redes sociales, esta fue la reseña de este fin de semana, me apuraba porque ya salió, y para que la vayan a disfrutar, en comentarios, ventanas, saludos, mensajes, opiniones de su película o de esta película, aquí están en los comentarios, aquí va a estar el link del box office y de la reseña de este fin de semana con todas las películas que van a salir. Así que nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por vernos, bye bye.